Nosotros ya estamos de vuelta en Latidos y hoy se celebra el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación en nuestro país. Justamente también la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica, CAISI, por sus siglas eh, conjuntas, donde Bolivia también forma parte, acaba de firmar una declaración que justamente toca este tema. Para tener detalles de qué es esta declaración, de qué incluye, de por qué Bolivia forma parte y cómo también la va a reactivar nosotros, Hoy vamos a recibir a una persona muy especial en nuestro espacio y es Germán Monge, director de Adesine. ¿Cómo estás Germán? Quizás si yo le digo Germán, la gente no, no. No me entienda, pero si digo monkey, yo estoy segura que todo el mundo va a entender. Es así, ¿no? Es así mismo. Bueno, mucha gente me conoce por el apodo, eh, pero bueno, ahora que soy autoridad tengo que llamarme Germán. Germán, Germán de una. Germán, decíamos que justamente la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas, un espacio que está compuesto por 15 países de la región, acaba de firmar una declaración. Una declaración que trabaja sobre, a favor de la igualdad de derechos de género de mujeres y personas de orientación e identidad sexual de géneros diversos, ¿nos puedes ampliar sobre esta declaración de la que sí, Bolivia también forma parte? Exactamente, bueno en realidad la conferencia la, la conforman 23 países y somos 15 países los que hemos firmado esta declaración y qué mejor que hoy día nombrar esta Justamente. declaración en el día de, del, del ra no racismo y, y, y toda, forma, y, de y toda de forma de discriminación. Sí, evidentemente esta declaración incluye y sigue mandatos digamos, de organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Estados Iberoamericanos, eh, la Secretaría Iberoamericana y por supuesto la declaración de la UNESCO. ¿Y a qué va todo esto? Es a justamente eh, siguiendo los parámetros de los objetivos de desarrollo hacia el 2030, el objetivo 5 dice... Eh, que básicamente eh, es fundamental lograr el empoderamiento de las mujeres y las niñas eh, y justamente va en ese sentido, ¿no? Que en los espacios culturales y, y las industrias culturales y creativas eh, tenemos que lograr eh, acortar las brechas entre los géneros y las personas con, con diversas eh, formas de sexualidad y de género, ¿no? Esto es un tema, Germán, que no es nuevo, es una polémica, es una discusión que ya viene de mucho tiempo, no solo en organizaciones internacionales, sino también dentro del mismo país. ¿Cómo pudiéramos ejemplificar ese, esa inclusión, ese espacio de identidad dentro de Bolivia, en la acción cultural hablando? Mira, te pongo un ejemplo. Eh, en el 2016, por ejemplo, de las, eh, de las 12 películas que se han filmado, solo dos películas han sido, han sido dirigidas por mujeres. Eh, los espacios de las mujeres, si bien nosotros tenemos una política descolonizadora y despatriarcalizadora, eh, se han es ocupado espacios solo de paridad, es decir, eh, cumpliendo un cupo. Entonces, lo que manda esta declaración es a que nosotros como entidad eh, reguladora del cine y el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, tenemos que crear políticas donde las mujeres y la equidad de género eh, tengan una, una brecha menor. ¿Qué quiere decir? Que los espacios creativos sean ocupados por mujeres, productoras, directoras de fotografía, directoras de sonido y todos estos espacios de poder y de toma de decisiones. Básicamente tenemos que trabajar en eso. Otro espacio, por ejemplo, con, con personas de orientación sexual diversas es que no se creen estereotipos que se respeten, que se incluyan en los equipos de rodaje y que no se discriminen justamente. ¿no? Nosotros tenemos que eh, crear espacios eh, seguros para las mujeres. Es muy difícil. Nosotros hemos tenido denuncias de, de acoso, denuncias de, inclusive de violaciones en, en rodajes, en sets de rodajes, y tenemos que crear normativas para que no vuelva a ocurrir eso. ¿no? Estamos viviendo una coyuntura terrible y qué mejor que nosotros, como agencia reguladora, tenemos, eh, crear estos espacios y crear normativas para que no ocurran estas cosas. Más allá de las normativas, Germán, ¿usted cree que hay que tomar otras acciones para crear estos espacios seguros, como usted decía? Por supuesto. Eh, y es lo más difícil, que es eh, crear conciencia. Eh, nosotros trabajamos con, con elementos sensibles, que es eh, el arte. Y creo que nosotros tenemos que ser los primeros, los que trabajamos en arte, tenemos que ser los primeros en estar conscientes y crear las sensaciones para, para que estas brechas y estos espacios sean seguros para las mujeres. Y no solo para las mujeres, sino también para las personas con diferentes orientaciones sexuales. Es decir, que no se creen estereotipos, que, que las personas se sientan seguras trabajando y que la sociedad sobre todo tenga una aceptación no digo tolerancia porque no se trata de tolerar, se trata de aceptar las diversidades y se trata de aceptar que todos somos iguales. Básicamente se trata de eso, la, la declaración eh, está, eh, tiene ese sentido, digamos, y Bolivia es parte de eso, no podía ser de otra forma. El Ministerio de Culturas, Descolonización y, Desca de y patriarcalización, patriarcalización tiene una política descolonizadora y despatriarcalizadora y nosotros como agencia, como entidad descentralizada del ministerio, tenemos que seguir es, estas políticas. ¿Y cree usted que en los últimos años, en algún punto, también la brecha, sobre todo quizás pensando en espacios con las mujeres, se ha reducido en algún punto porque si bien decía que hace años atrás solamente dos películas de 16 o de 14 me decía, eh, habían sido dirigidas por mujeres, este año vemos que hay una gran explosión de equipos que son, si no en su totalidad, dirigidos por mujeres, si sí vemos mucho el trabajo de las mujeres y no porque haya que ocupar un espacio ni porque haya que llenar un cupo, sino porque realmente se han ganado el espacio de las mujeres. Exactamente, tiene esos dos sentidos, primero que hay que crear los espacios y segundo que las mujeres se tienen, tienen que tener el atrevimiento de ocupar esos espacios, Son, es eh, dialéctica la cosa, es decir, tiene que haber una y otra cosa, eh, si bien se crean los espacios, las mujeres tienen que ocupar esos espacios y depende de ambas, ambas partes. Eh, como dices bien digamos o sea, hoy por hoy tenemos a una, a una mujer, la primera mujer que ha ganado un Goya en fotografía en la historia de los Goya que es Daniela Cajías y eso no solo nos llena de orgullo a los bolivianos sino al mundo entero eh, tenemos a Catalina Racini que ha hecho su película sol, o sea. tenemos a Denise Arancibia que va a, hacer, eh, que va a filmar su película tenemos a Karina Orosa que está pronto a, por, pronto a estrenar, en fin Hoy, hoy por hoy podemos hablar de mujeres directoras, mujeres productoras. Exactamente, no solo en el rol de la dirección, sino encabezando otros equipos que sabemos que son fundamentales para la creación audiovisual también y que son cabezas de equipo hoy cuando históricamente esos espacios han estado ocupados por hombres. Exactamente, exactamente. Y otra cosa que tenemos que terminar es, es los estereotipos y la cosificación de la, de la mujer en eh, delante de cámara. Es decir... Eh, tanto en la publicidad como en, en, en las mismas películas, en las mismas, en las mismas puestas en escena, tenemos que descodificar a la mujer. Es decir, eh, hay mucha sexualización de la mujer y tenemos que acabar con esas cosas. Y eso no, a veces se nos escapa de las manos en, en las normativas, como bien dices, y tenemos que trabajar en en la concientización de los cineastas y del público, ¿no? Y aquí les revierto la pregunta, más allá de la concientización, ¿será este tema, sobre todo enfocado al área del cine, un espacio que se resuelva en alguna medida con una ley de cine? No, yo creo que es un trabajo que tiene que, tiene que ser conjunto en la formación, en los niños. Eh, mira, yo tengo una, y te pongo un ejemplo, extra normativa: yo tengo una, una hija adolescente que constantemente me cuestiona. Eh, sobre términos como el binarismo, etcétera, etcétera, y es, eh, es complicado enfrentarse a estas nuevas generaciones. Yo creo que estas nuevas generaciones vienen con, con una nueva estructura de aceptación hacia las identidades de género, hacia el tratamiento a la mujer, hacia el trato a la mujer, eh, entonces tenemos que aprovechar eh, esta nueva aceptación y, eh, del género, del, de la mujer, del hombre, de la masculinidad, de la feminidad, en fin, de, to de todos estos conceptos que hoy por hoy nos suenan muy abstractos, pero que tenemos que concretizarlos en las industrias culturales y creativas. Exactamente. ¿Es hoy el cine en Bolivia una industria? Ya que me dice industria. Estamos camino a una industria, yo creo que no eh, nos leonamos la boca de que es una industria, es un, la industria cultural, Está ahí, pero el cine, en algún momento, el cine boliviano, yo creo que va a llegar a ser una industria. Eh, tenemos muchas historias para contar, muchísimas historias, como decía un cineasta eh, en Bolivia, donde pongas una cámara y una película. Y el talento boliviano es inmenso, es inmenso de, de delante y detrás de cámara. Eh, hay actores naturales, hay actores formados, yo creo que tenemos que aprovechar eso. Y un potencial profesional también que se ha visto en los últimos logros que ha obtenido la industria, bueno, no vamos a hablar de industria porque justo hablábamos del término, pero en las últimas producciones y no solo por los premios que han merecido, sino también por el reconocimiento de la crítica, del público y que en algún modo han posicionado también a Bolivia como un espacio fuerte para la creación audiovisual, y del cual la de cine también, por supuesto, sé que está al tanto. Exactamente. Si bien estamos en invierno, yo creo que en cuanto a cine estamos comenzando a vivir una primavera. Eh, y espero que esta... esta primavera sea muy florida para el cine boliviano y que el público aproveche esta primavera porque no tiene sentido hacer películas, hacer películas si el público no va a las salas de cine o no consume de nuestras películas. Justamente, Germán, yo le quiero dejar la invitación abierta para hablar en un futuro sobre la importancia que tiene también las reglamentaciones, ya que hablábamos también de normativas que hoy son necesarias y me refiero específicamente a, a concretar una ley de cine cuánto podría ayudar también al espacio creativo boliviano pensando detrás y delante de, de cámara. Entonces, entonces desde ya le dejo la invitación abierta, lo comprometo aquí públicamente para hablar de este tema porque sé que tiene mucha más tela por donde cortar y por supuesto le agradezco que haya estado con nosotros para ponernos al tanto de lo que ha salido de esta conferencia iberoamericana, de la cual Bolivia es parte y por suerte se piensa también en espacios más seguros para la creación, veámoslo así. S será un placer para mí y bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y de este modo nosotros continuamos en latidos luego de estar conversando de cine con Germán Monge, el director de ADCINE, sobre nuevas normativas y nuevos espacios más seguros para la creación audiovisual pensadas en el país y también en Latinoamérica.